Hola, eh, mi nombre es Beta, soy estudiante de, de artes visuales, soy artista en formación, además soy profesora de inglés y francés eh, y español para extranjeros. Eh, vengo de la ciudad de Villavicencio, soy llanera, eh, digamos que un poco de mis orígenes hablan de eh, una mezcla un poco de la comunidad psicoaní eh, de, de Villavicencio y también tengo raíces afro. Eh, por parte de mi familia paterna, eh, bueno, actualmente me desempeño como artista, soy dibujante, además pintora, eh, hago grabado también, escultura un poco, y, y nada, pues esta es mi presentación, eh, un gusto conocerles.